Hoy hemos presentado en el Ayuntamiento de Córdoba el Programa de Estaciones Saludables, un proyecto municipal que parte de la Comisión Técnica de Estilos de Vida Saludable coordinada por la Delegación de Salud, un proyecto que tiene ya una larga trayectoria en este Ayuntamiento y que trata de coordinar distintas delegaciones. ...la de eh, servicios sociales, la de eh, salud... ...por supuesto, educación e infancia... ...el Instituto Municipal de deporte, ...para eh, tratar de conseguir que varían, variemos nuestros hábitos de vida... ...y los convirtamos en saludables... ...todo ello a través de la promoción del ejercicio físico... ...de alguna actividad física... ...plenamente adaptada a lo que son eh, niños, adultos y mayores y a través de una alimentación saludable entendida no solo eh, con las frutas, verduras de temporada o con una adecuada alimentación en cuanto a la materia prima, sino eh, también en cuanto al modo de elaboración de esa alimentación. Por eso proponemos conferencias, talleres, rutas senderistas, en definitiva un amplio marco de actividades que conciencien sobre la necesidad de variar nuestros hábitos de vida para hacerlos realmente saludables.